Exacto. Mark, ¿qué estamos haciendo? Hoy va a ser un día de vlog porque no quiero... No quiero pensar. Prefiero hacer un blog. Blog es fácil. ¿qué vamos a hacer ahora? Nada. Ok. Estoy cansado. Estoy cansado también. Ok. Este es el plan. Se supone que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a grabar unas cosas, una oración, ¿no? Oración Imperata, o es el plan. Entonces Mark está preparando los micrófonos y todo, porque yo todavía no le sé a ese tipo de cosas. Y voy a bloquear un poquito de lo que vamos a hacer, porque no, se me ocurre nada más que subir. Sale. Uh. Ok, ok señor. Ok, una de las cosas que vamos a hacer es investigar porque esta cámara no tiene autofocus. O sea, tiene autofocus, tiene la opción de autofocus, pero si por ejemplo me graba grabo a mí, pues no no se enfoca, o sea, tengo que oprimir el botón para que me enfoque. O sea, pero se supone que ahorita está en autofocus, o sea, yo no debería estar batallando, pero estamos batallando. es el detalle Oh, so like I, I show you? so you yeah. So, yeah, so you always But it's faster than pressing okay. here. No, like for example now? Or just once. You are Like for example, you are Focus, but if I want to, to focus the wall I need to do the same thing. Mark está probando el audio. Y nosotros vamos a iluminarlo. Sí señor. Miren más. Qué profesional Mark, de verdad. What a professional, bro. It's not a photo shoot, but it's okay. Are you gonna promotion, your zoom? Yeah, this is a taser. Taser. So we use this one, uh, on the force. Force of what? Yeah, we taste people. People like people or paparazzi. Okay. Yeah. Well, uh, I need to go to the restroom. So thank you, thank okay. you very much for everything. Okay. And bye. Okay. Rotherberg, this smells. Porn, smells like poop. Leandro. I'm blogging. You're to be in the next video. Mmm. No, okay, okay, okay, Sorry, sorry, sorry. He he was he was watching porn. Sorry. <laughs> Adiós. You should be good grown model. Adiós. Okay. Ah. Uh, ahorita lo que estamos haciendo es que vamos a ir a la, a la vamos a la capilla y vamos a checar si necesitamos luces o qué onda entonces ahorita estamos en la capilla mmm good night let me go there okay you know how